Muchísimas gracias, Yerjan, y toda la gente que ha estado con nosotros. Eh, como no todo necesariamente tiene que ser malo, eh, una información un tanto alentadora para uno de los sectores más importantes en nuestro país, el sector turismo, de la mano de su ministro, el señor David Collado, en el día de ayer sostuvo una reunión o un desayuno con eh, precisamente representantes, comunicadores, donde ofrecía la información de el incentivo que se le estará dando a este sector y a quienes lo componen. Nosotros sabemos cómo es, cómo se ha visto afectado el sector el turismo en la República Dominicana. Destacar, recordar que una de las fuentes de ingreso en nuestro país eh, que de mayor importancia al producto interno es eh, la entrada de turismos, de turistas al país, el turismo interno y la movilidad de los ciudadanos a los diferentes pueblos y comunidades. La frase que él usaba y, y me llama mucho la atención y de alguna forma despierta cierto interés porque nosotros necesitamos una inyección a nuestra economía. Más allá de toda esta realidad que tenemos con el COVID, eh, habrá que seguir y salir adelante, siempre tomando las medidas y siendo responsables en todo lo que hagamos. Dice él, tenemos que darle una válvula de escape a este sector. Se va a incentivar, se va a motivar y eh, él planteaba una situación que es una realidad, que es muy triste para muchas personas que han iniciado o que iniciaron sus pequeños negocios eh, precisamente en, la, en el sector turismo, en la parte turística que es a la que nos referimos. Usted se imagina un ciudadano que abrió su negocio para enero, ya eh, de, de por sí iba un tanto en baja porque se escuchaba y se sonaba todo lo que tenía que ver con este bendito virus en nuestro país. Para febrero, marzo, hay que cerrar porque duramos tres meses, alrededor dos meses en cuarentena. Luego de la apertura gradual, eh, la, o sea, la, se, se cierran los aeropuertos, no llegan turismo, todo el mundo está en sus casas. Ustedes se imaginan la cantidad de empleos que ya se han perdido, los que posiblemente se van a perder, si no hay un incentivo. Y si no se hace un trabajo arduo, como entendemos que lo está haciendo y que hay mucha confianza en este, en este caballero, en este señor el, eh, David Collado, en la dirección de ese Ministerio de Turismo en nuestro país, pues nada más y nada menos se ofrece la información de que se tomarán medidas económicas para eh, dar un nivel de movilidad en lo que tiene que ver con los recursos para apoyar tanto a pequeños negocios como eh, a la parte hotelera. Esto nos dice a nosotros, eh, más allá de esta información que salía en el día de ayer y las eh, otras actividades e informaciones que hemos estado observando de este ministerio, que es, repito, uno de los que más mueve y genera ingresos en nuestro país, la movilidad de turistas en la República Dominicana, que está en baja, en una baja eh, alarmante, por el mismo tema, pues se buscará inyectar, motivar, incentivar a quienes componen este sector para que eh, se dinamice la economía en esta área. Nosotros vemos la información de que si no se hace algo, ya tenemos la pérdida de cientos de miles de empleos. Esto es cierto. Se perderán, tendría la información eh, David Collado, alrededor de 150 mil empleos más. Ustedes saben el impacto que esto tiene. La pérdida de personas que pierden su trabajo, que se quedan sus familias sin generar o recibir ingresos, quienes tomaron el préstamo, quienes invirtieron todo su pequeño capital, su pequeño dinero, sus ahorros eh, de toda una vida, buscan ayudas para poner su pequeño negocio y que con este choque, este impacto que nosotros hemos tenido de la pandemia y de todo lo que ya sabemos, pues han debido cerrar sus puertas. Dicho esto, esta información un tanto positiva que debemos de destacarla, resaltarla y esperemos que sí que pueda llegar a esos pequeños emprendedores de este sector, tenemos eh, una de las cosas que en lo particular me gustaría que se hiciera. Nosotros debemos de incentivar el turismo interno en la República Dominicana. Señores, hay que ver cómo en otros países los ciudadanos visitan, conocen sus pueblos, conocen sus bellezas, conocen sus ríos, sus playas. La gente viaja a los diferentes puntos del país. Sabemos que a veces el poder adquisitivo limita mucho el usted poder ir a la Romana, hasta dirigirse a Jarabacoa a, a conocer los ríos hermosísimos que hay por allá, las fuentes y todo lo demás. Pero irse a Santo Domingo, usted ir eh, a la zona colonial, ir al malecón, a esas grandes plazas que hay muchísima gente que yo estoy segura que no las conoce aquí en el interior, en San Francisco de Macorís. Pero no solo en Santo Domingo, tenemos un Puerto Plata, tenemos lugares hermosísimos como Constanza, tenemos muchos, muchos pueblos, la zona sur, eh, la zona este, como decía, que son ya lugares más costosos. Pero si se buscara incentivar y de la mano, y, y tal vez lo tienen pensado, aunque la prioridad ahora es incentivarlo eh, con el turismo internacional y las medidas del COVID, esas ayudas que en un momento determinado nosotros podamos tener o ser ciudadanos dominicanos que conozcamos cada rincón de nuestro país. Y me gustaría y sería interesante hasta hacer una pequeña investigación, una evaluación, un sondeo de qué tanto conoce usted su país, de qué tantos lugares usted ha visitado. A veces salimos al exterior, salimos fuera de la República Dominicana, pero no conocemos los 27 charcos de Damajagua, por poner un ejemplo. No conocemos la isla Saona. No conocemos el Valle de Constanza. No hemos ido a la zona colonial. Eh, no conocemos centros como uno de los más grandes de nuestro país, por ejemplo, Ágora eh, Mall, Blue Mall. O sea,. Cosas impresionantes que, nosotras, que nosotros tenemos como nación que por esa po, por ese poco incentivo del turismo interno, de la movilidad interna, de que las agencias creen algún tipo de tours en la medida o más adelante o con las medidas del lugar, de hecho todo el mundo el, o el que tiene la posibilidad económica lo está haciendo, de trasladarse, de conocer nuestras bellezas internas. Yo le voy a preguntar a los muchachos, ¿ustedes han ido a las dunas de Baní? Ay yo, ay, yo he ido, me encanta. Yo no he ido. Aquí vemos ahora mismo cinco personas, la única que ha ido. Sí. Al Valle de Constanza, ¿ustedes han ido? ¿Y? Ninguno hemos ido. Me imagino que a la zona colonial han ido. Claro. No, pero baja. Eric ha ido, y tú, sí. y yo. Habemos cinco. Pero así, señores, los 27 charcos de Damajagua. Aquí en Salcedo hay bellezas. Por sí. ejemplo, Río Partillo. Ver esas aguas azules. Ay. Ir... Eh, Ahí, los, bueno, ahí han ido más los muchachos, ir a Barahona, a También la Laguna Barahona. de los Patos. Miren, yo me, me gustaría y espero, lo digo de nuevo, que el ministro Ay. de Turismo tenga en carpeta esto. Señores, hay que ver cómo en otras naciones la gente conoce, se siente orgulloso de sus lugares, sabe y maneja a la par. O sea, son marcas país, sus lugares emblemáticos. Si sí, nosotros tenemos a un Punta Cana, pero... ¿Qué público puede acceder a la zona este del país? No todos podemos ir a esas zonas, pero tenemos otros lugares hermosísimos. Muchachos, a la Laguna del Limón, ¿ustedes han ido? Claro. En Samaná. El Salto del Limón. El Salto del Limón, El Salto del Limón. ¿Han sí. Cuando ¿Han tenía ido? agua, yo llegué a ver. Eh, llegué ¿Pero ahí. fuiste? Caí preso, por cierto. Pues ¿Ustedes han ido, sí, ¿por muchachos? Pues, dijeron que, no, que andábamos 18 en un minibús, entonces dijeron que <risa> íbamos por la Yola. No trancaron. <risa> pues no, sí. <risa> O sea, saliendo, sal, saliendo de ahí de la entrada de Limón, nos fuimos de cada una vuelta, para, eh, eh, eh, ¿cómo se llama esta cuestión? Ahí en Samaná, y ahí nos agarraron personas. No, pero no nos, nos relajamos. la Marina decía que nos se va por de este, este grupo de tigres. Ahí no, no, pero tú estás relajada. De verdad que sí, sí. En los en lo, en lo tiempos del coronel Perevele, de que era Jodul, se estaba ya de puesto él. Cuántas cosas. Sí, pero han ustedes a han ido a, a Samaná. Vamos a hacer. Al, al, ¿Cómo se llama el, el, el Rincón? Eh, el Salto, el salto de Limón, del Limón. Salto de Limón Eso es hermosísimo sí. eh, Tenemos en el Samaná caño, Playas ahí está La playa Rincón está la playa rincón, frío. Eh. Sí, pero el chamo le luce porque no es, no, Él no es de acá, pero nosotros Y aquí, hasta o tú haces pequeño sondeo Pero tú sales a las calles, sales a las esquinas Y la gente no conoce más Que la su comunidad, que el barrio porque no tenemos esa motivación, ese incentivo de que los ciudadanos tengan facilidades económicas. Porque se necesita dinero, pero no tanto. Porque usted en un fin de semana posiblemente gasta dos mil o tres mil pesos bebiéndose su fría en La Pérez. Pero posiblemente ¿Cómo usted... Si no, ¿Cómo se si en La Pérez? Tú sabes dónde es ese nombre. <risas> pero posiblemente usted gasta igual o menos yéndose con su familia porque no tenemos la cultura de, bueno, vámonos a un autobús temprano, vámonos en Guagua y nos pasamos el día a visitar nuestros lugares hermosos. Vámonos de un fin de semana. No se necesitan miles y miles de pesos. Solo se trata de motivación, incentivar, motivar a sus ciudadanos, vender nuestras riquezas, vender nuestras bellezas, que así como se vende a nivel internacional, República Dominicana lo tiene todo, que nosotros podamos sentirnos orgullosos, podamos conocer, podemos, podamos hablar con propiedad de lo que tenemos, de lo que son nuestras tierras, de lo que son nuestras playas, por ejemplo, el turismo de montaña, que es hermosísimo, aquí no se motiva o se incentiva, nosotros tenemos a Loma Quitespuela nosotros tenemos el Pico Duarte, nosotros tenemos proyectos turísticos eh, ecológicos que son eh, sanos para el medio ambiente, que la gente no le gusta. Por ejemplo, Rancho Don Lulú, eso es hermosísimo, sí. con un río, una piscina con un río natural, comida eh, criolla preparada ahí delante de usted, sí. tenemos otro hermosísimo por allá, por Salcedo, y tenemos así, en, sub, en zonas, lugares cercanos, lugares que podemos visitar sin tener un gran gasto, que en momentos eh, que más adelante de alguna forma, porque todos los llamamientos ahora son a mantenernos en casa lo más que podamos, ir nosotros creando esa conciencia de valorar, de querer, de conocer, de que nuestros hijos, de que los muchachos en la universidad hay que meterse una, a un aula donde hay 50, 20 o 30 muchachos a ver si han salido de San Francisco de Macorís. Y se crean las condiciones para que nosotros podamos eh, conocer lo nuestro, el zoológico, eso es hermosísimo. Usted verá, hay muchos animales que nosotros lo vemos en televisión y que posible ninguno eh, lo hemos visto en vivo. pero eh, Yo estaba, no, no, yo estaba ahí con, con mi familia, eh, creo que en diciembre pasado. Y está bonito. O sea, hay muchas cosas que uh -huh, tú conoces. Sí, nuestras sí. aves endémicas, el jardín botánico. Eso es hermosísimo, tú conocer las flores. Eh, también tenemos el... Eh, otros lugares, eh, eh, eh, la parte de los teatros eh, y de lo que tiene que ver con los museos. Los museos. Sí, gracias. Los museos. Nosotros, yo te voy a decir la verdad. Yo aquí en la República Dominicana no he ido a un museo, pero uno se va afuera. Entonces, yo hago sí. este comentario porque tengo la conciencia de lo que debe de ser. Pero se ha creado una, o se ha dado el poco motivación, el poco incentivo a través del Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura. Por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís, ahora posiblemente con la entrada del señor eh, Gueguelo, tal vez se pueden crear cosas para que de otros pueblos vengan a San Francisco de Macorís y decir, no, en San Francisco de Macorís tenemos que ir porque tienen tal atractivo. Por ejemplo, la parte gastronómica que aquí tú ya sabes, de alguna forma la, la ha tocado. Yo soy, a mí me encanta, por ejemplo, visitar los diferentes puntos de la República Dominicana, pero el dominicano, por cultura, le gusta irse a los resorts. Por ejemplo, uh -huh. la gente, por ver, es un asunto cultural, la gente, por ver la comida puesta ahí. Eh, y por saber y que está ahí, que, que va risor. a comer tres veces al día La gente prefiere ir a un resort y se tranca Eso es normal En mi caso yo no voy a resort Yo voy, por ejemplo, digo, bueno, tengo aquí Diez, doce mil pesos Y con mi esposa, por ejemplo Me paso un fin de semana completo Por ejemplo, en Marahona Total, eh, no, cualquier, no. Eh, eh, Invito a la gente a que vaya a Samana Y que cruce a Sabana de la Mar que tomen el ferry, porque es más cerca por aquí, y que vayan a Caño Hondo. Es espectacular ese lugar. Caño Hondo allá en Sabana de la Mar, espectacular. Un lugar hermosísimo y totalmente ecológico. Muy, muy lindo. Pero, eh, ¿qué pasa? Tú tienes que aprender a, a ir a un hotel... Te hospeda aquí y te pasas el día entero haciendo pero... turismo interno, caminando las calles, yendo a la discoteca, preguntándole a la gente cuál es la mejor discoteca, cuál es el mejor restaurante. Y así tú conoces más la idiosincrasia de los pueblos, pero si te vas a un, a un resort, te trancas ahí, lo único que tú vas a ver es piscina, romo y comida. Y esa es la cultura del dominicano, piscina, romo y comida. Más nada, porque ni siquiera las discotecas son, son totalmente, eh, o sea, no, no hay movilidad. Eh, por ejemplo, gusta, para allá para cerrar, bien. la parte gastronómica, señora, hay que ver en otros países, hago la comparativa, porque tú ves esa identificación hasta en la parte de la comida. Cuando te dicen, no, en tal ciudad, eh, por ejemplo, yo veo muchos programas de, de comida en Estados Unidos. No, Luisiana se conoce por su pizza, por poner un ejemplo, pizzas más gruesas que las de New York. No, pero en Texas se conoce por el picante, por poner un ejemplo. En tal ciudad se conoce eh, eh, por ejemplo Nueva York Tú hablas de Nueva York Hablas de pizza De hamburgues De hot dog. Sí pero en República Dominicana, por ejemplo, Samaná, tú dices, bueno, en Samaná el pescado con coco, en San Juan el cheche, el chenchen, Chen, en San Francisco de Macorís, en estos días fue que Yerjan supo y mucha gente no lo sabe. Que no, no son disparates, disparate, que me diga, me diga que el plato de San Francisco de Macorís, ¿qué El maíz, el que, maíz el, majado. ¿Cómo es el pico de cotorra? ¿Qué es eso? Que es, es, es, el es pico de cotorra, que es maíz majado, pero no es que un disparate, que tú no lo sabes, porque no se promueve, no se hace no, pues nada. Yo, para... si, soy, si yo soy franco-macorizano y no lo sé, y la mayoría... Porque de la no se ha hecho nada para no crear una identificación cultural puerta de los pueblos ¿Cómo se llama la cuestión esta de, de Melanio? Eh, ¿Pero qué se ha hecho? La crema de Melanio ahí tú me estás hablando de una marca ciudad ¿Pero qué se ha hecho desde los ayuntamientos desde los ministerios desde el Ministerio de, de Turismo con sus representaciones eh, eh, provinciales para incentivar por ah. ejemplo la crema de Melanio? Cierro diciendo, sí. vamos a incentivar nuestro turismo interno, como que sí. me fui mucho, verdad. verdad. No, pero eso está <risa> bien, eso está bien te distendido, te puedes te más de nosotros. Eh, bien, culmino con esto. Vamos sí. a seguir hablando de estos temas que son muy importantes. Claro, miren, para finalizar, quiero saludar a unos